Nuevamente, Madrid, aquí contigo para mostrarte mi proyecto de Pascua. Esta vez lo he llamado el Easter Napkin Rings. Bien, entonces, para iniciar rápidamente, vamos a necesitar un pedazo de cartulina blanca y los modelos que los puedes encontrar en mi página web gratuitamente. Yo ya lo he cortado de un papel y lo que vamos a hacer es calcarlo encima de la cartulina. Vamos a dibujarlo y luego de dibujarlo lo vamos a, a cortar. Bien, entonces que ya lo hemos dibujado, lo vamos a cortar con la tijera. Rápidamente lo cortamos en todo su contorno. Yo voy a cortar una parte nada más porque saben que el tiempo en internet es veloz. Y yo también tengo que ser veloz para mi video. No sea aburrido y sea didáctico. Teniendo muy en cuenta siempre las puntitas de las orejas que es redondeada. Y teniendo en cuenta la carita. Entonces vamos ya terminando con nuestro cuerpito y entonces vamos a hacer el hueco para el hueco le vamos a hacer una cortada dos pasamos la tijera al interno y hacemos la circunferencia Bien, entonces aquí ya está hecha la circunferencia, igualmente vamos a cortar el otro. Bien, ahora que ya lo tenemos cortado en los dos pedazos, yo he elegido lo que es este bloc de cartulinas, que vienen muchas flores estampadas, brillantes, como lo puedes ver, son de colores brillantes, quizás aquí lo puedes ver un poquito. Tiene el glitterado allí. Eh. Todas ya tienen ya los colores glitters. Y tiene muchas eh, estampas. Ah, allí creo que se puede ver. O aquí. <ríe> Estoy buscando la, la posición exacta para poder verlo. Bien, yo voy a usar dos tipos en eh, floreados. Aquí ya le he cortado dos cuadrados de floreados, donde lo voy a calcar, esto. Pero para esto lo voy a pegar, esto lo voy a pegar con el stick en la parte de atrás. Y luego lo voy a recortar con la tijera. Entonces voy a agarrar mi stick Y voy a pegar toda la parte de atrás. Que va a quedar la parte de aquí. igualmente vamos a hacer con el otro y lo vamos a pegar donde entre aquí en esta parte vamos a esperar un ratito que se seque y luego lo vamos a, a cortar Bien, entonces terminando de recortar el segundo conejito, aquí está. En la parte de atrás sería floreado, ¿no? Bien, yo les recomiendo usar el cúter para poder cortar los orificios. Entonces hacemos 2 X a su a toda la circunferencia hacemos 2x aquí para que pueda entrar nuestra tijerita y poder cortar toda la circunferencia de esta manera y no nos sea muy difícil porque ahora es doble cartulina entonces es un poquito más duro entonces tienen que tener cuidado para que el orificio no salga mal mal hecho bien aquí va el primero ahora lo vamos a hacer con el segundo cortando siempre moviendo con estos pulgares mucho cuidado con los dedos de no cortarse si lo van a hacer con los niños tenga mucho cuidado con la tijera por favor y con el cúter bien entonces aquí ya está hecho las dos, las dos circunferencias. Ahora tenemos que medirlo. Ustedes tienen que medirlo si es de acuerdo a su a su servilleta. Yo estoy usando una servilleta de carta. Si ustedes van a usar una servilleta de tela, es necesario que lo midan siempre. Entonces, esto va a ser, según la idea, será así. Bien, seguimos decorándolo. Bien, ahora que ya está cortado, yo he elegido una... un pequeño lacito para... El conejito que está saltando y el pompón blanco para el conejito que está sentado. Entonces lo vamos a poner con la goma previa. Ustedes si desean pueden usar también eh, la silicona caliente. Si es que lo desean. Eh, pero es cartón, pienso que esto ataca más rápido. Bien, ahora que ya están los dos... Vamos a hacer una etiqueta del nombre, porque esto van a ir en la mesa. Entonces, primeramente vamos a dibujar como si fuese un pergamino. Yo tengo aquí un pedazo de cartulina. Y vamos a hacer una especie de pergamino. Eh, el diseño lo pueden ustedes hacer igual o si desean lo pueden variar. Miramos si salió bien. Que le un poco rápido, quizás algunos están un poco movidos. Ustedes con más calma lo pueden hacer y va a salir perfecto. Lo importante es que quiero darles la idea de cómo puede quedar. Bien. Entonces, ahora que está de esta forma, vamos a poder utilizar un um, de colores um, gel o si desean uh, utilizar uh, ejemplo, uh, colores gel. Yo estoy usando el color gel que es el como glitters entonces voy a poner alrededor el color más claro yo voy a hacer unas rayitas como si estuviese bordado, cosido si ustedes desean lo pueden hacer de la otra manera el diseño que a ustedes más les guste Y lo voy a acercar para que lo puedan ver salieron dos y brilla bien, entonces aquí vamos a poner el nombre exa, un ejemplo vamos a poner Jack eh, Jack Jack en la otra lo vamos a hacer igual pero esta vez lo voy a hacer de esta forma, y le voy a poner dos bolitas aquí, como si fuese, eh, como si fuesen dos botones. Bien, aquí le voy a poner entonces el nombre Liz. ustedes tienen que poner el nombre de sus invitados entonces la idea va a quedar ahora si ustedes desean pueden ponerle también alguna algún adorno un ejemplo estos en stickers que dicen happy easter pueden ponerlo uno aquí y vamos a elegir un rosado para que llame la atención y acá vamos a poner el otro Easter. si desean pueden ponerle estrellas pueden ponerle más lentejuelas eso lo dejo a la decisión de ustedes yo como siempre brindándoles ideas de decoración ideas para hacer todo con materiales reciclados que se pueden hacer muchas buenas cosas bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo quedaría vamos a introducir hasta que sea la punta adentro Bien. entonces va a hacer de esta manera en nuestra mesa aquí le vamos a poner el nombre de Liz y este para el varón, Jack. Entonces en nuestra mesa sería la decoración de esta manera. Lo voy a poner así para que lo puedas ver mejor. Y acá. Bien, ha sido una forma muy fácil, muy rápida de hacerlo y espero te haya gustado. Entonces nos vemos a la próxima. chao bien entonces para mi siguiente idea vamos a hacer un cuadrito que le he llamado el Easter Funny Picture y esto va junto con el, el Easter Napkin Rings que le he mostrado anteriormente para, vamos a necesitar para iniciar un pedazo de cartulina blanca y vamos a cortar este huevo como saben Todas mis free patterns lo pueden encontrar gratuitamente en mi web page. Bien, lo que vamos a hacer es apoyar encima de nuestra cartulina y lo vamos a ribetear todo con el lápiz. Y luego lo vamos a, a cortar. Bien, entonces ahora que le hemos cortado nuestro huevito. Entonces lo que vamos a hacer es diseñarlo. Para esto yo he cortado ya en un pedazo de cartón mi conejito que irá como 3D en el, en el medio. Pero primero vamos a, a darle más tono. Yo he elegido como siempre reciclando papel brillante como pueden ver. Entonces lo voy a pegar aquí. Vamos a a pegarlo directamente con un stick goma. Porque como estamos usando cartulina, cartón y papel, el stick es muy bueno. Así es que no se preocupen. Le va a pegar bien en su diseño. Ahora que ya está aquí, vamos a cortarlo rápidamente. Esto nos puede servir para otro. Así que yo lo reservo. Ahora cortamos todas las orejitas bien. Cuidado con no cortarse los dedos. Bien. Entonces le damos la forma a nuestro lindo conejito. Ahora si tiene un lado más grande, no se preocupe que lo pueden arreglar. punta más grande y acá salió otra orejita más grande entonces aquí lo vamos a arreglar y ya está que no se note nada de la cartulina ni del cartón preferentemente bien entonces ya nuestro conejito 3D ya está tomando forma lo que vamos a hacer ahora es hacerle un gran, un grande eh, yo voy a usar este papel brillante y vamos a hacerle un grande lazo no le podemos hacer pompón porque es la cara del conejo no es el cuerpo si desean hacerle del pompón entonces aquí ya le he pegado un pedazo de cartulina y le voy a dibujar el lazo. Primero voy a cortar todos los lados para que me salga bien mi lazo. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es en la parte de atrás voy a dibujar su corbatita Michi que es como un caramelo, ¿no? Lo vamos a apoyar y vamos a medirlo y entonces está bien. Y vamos a hacerle su corbatita Michi. Siempre usando materiales reciclados, así como lo estoy haciendo, para que van a gastar toda una lámina cuando necesitan hacer solamente un pedazo pequeño. De su corbatita de nuestro conejito va a estar bien y va a quedar ya en su forma. Como lo pueden ver. Ya que tenemos nuestro conejito, entonces vamos a adornar nuestro huevo de pascua. Yo como siempre reciclando, entonces aquí tengo papeles. Cartulinas decoradas que lo voy a usar aquí como franjas Ustedes pueden elegir todas las que desean Yo aquí tengo otra decorada, así, de esta manera Tengo una cartulina verde Y a ver qué otro color, qué otro tono por aquí tengo diferente uh -huh. Y tengo este Para poder combinarlo entonces, vamos a hacer las tiras. Lo vamos a cortar. Aproximadamente será de un centímetro. Este de aquí, por supuesto, que lo voy a reciclar. <ríe> Yo siempre reciclando todo, ven, que pueden servirnos para algo. Bien. Este, este, lo van midiendo. Si es que ese es el ancho que lo desean. y Este de aquí lo voy a hacer más delgadito. Este, por supuesto, que también lo voy a reservar. Este lo voy a dejar así porque es como si fuese este, un um, tiene el diseño de, de flores y de un jardín. Entonces, esto lo voy a poner en la parte de abajo. Bien, entonces vamos con las flores. Voy a hacerlo bien derecho, salió un poquito chueco. Ahora sí. Bien, entonces este de aquí le voy a hacer lo que es la forma del ondeado. Ustedes le pueden hacer todas las formas que deseen, ondeado, de puntas, cuadrado. Este de aquí le voy a hacer ondeado, como lo están viendo. Este de aquí le voy a hacer de punta. Que sería hacer base ¿No? Más si tienen las tijeras que hacen decoraciones También podrían usar las tijeras que hacen decoraciones Y darían tan, tantas diversas decoraciones Yo estoy haciendo algo para las amigas que no tengan las tijeras Que no tengan a la mano No se desesperen porque ven que sí se puede hacer todo entonces este sería el de puntas de esta forma de aquí Así Este de aquí va a quedar eh, una tira Y este de aquí va a ser mi base Entonces yo lo voy a combinar Lo voy a poner en el medio Para que salga mi huevo decorado Ahora lo voy a tener que pegar y después lo cortamos el exceso. Lo pegamos. Igualmente hacemos con la otra. presionando un poco para que se pegue e igualmente hacemos con la base ahora lo que vamos a hacer es cortar el exceso vamos por la parte de atrás y cortamos el exceso Cortando todo el exceso para que nos quede nuestro huevito ya decorado. Bien, ahora que mi huevito ya está todo decorado, como lo pueden ver, entonces lo que voy a hacer es pegarle mi conejito. En este caso voy a usar la goma PBA y lo voy a pegar casi en el centro. ¿Por qué no lo pego con, con el stick? Porque el stick es solamente para, eh, para láminas no muy pesadas, como puede ser la cartulina con cartón o para, eh, eh, digamos, tiras de, de cartulina estampada o tiras de colores, podemos usar el stick. Pero para un poquito más pesado, para que agarre más fuerte, entonces les recomiendo el PBA. Claro, por supuesto que la silicona también es muy buena, pero en este caso no es necesario gastar silicona para lo que vamos a hacer. Bien, entonces aquí ya está mi conejito 3D, como bueno, lo pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a escribirle una frase alegre y chistosa, pero para antes... Saben que después lo tienen que pegar el palito de helado de esta forma. Porque es un cuadrito. Entonces, va a ir así, como un stick, ¿no? Entonces, primero aquí vamos a escribir una frase. La frase que ustedes más deseen. Una frase alegre. Una frase que haga... Eh, que dé la bienvenida al, a la Pascua. Entonces... Vamos a ponerle aquí, así. Yo voy a poner. Easter, please stop here. a pegar el bastoncito y luego lo van a poder decorar como un cuadro en su mesa. Aquí. Como ven, la goma pibia es muy fuerte y muy buena. Ahora, aquí en el bastoncito es preferible que le pongan un lazo. Vamos a buscar una cinta para ponerle un lazo. Bien, para terminar entonces vamos a decorarlo, a darle un poco más de alegría, un poco más de brillo. Entonces he preferido ponerle un lacito amarillo, un botón naranja de flores. El lazo me ha salido al revés. a presionarlo para que se pegue bien si desean lo pueden hacer con la silicona yo lo hago con la pibia. pega bien, solamente tienen que presionar un poco y luego va a tomar su, su cuerpo bien, aquí entonces voy a poner una lentejuela para que dé un cierto brillo voy a poner otra lentejuela la decoración lo pueden hacer ustedes libremente como siempre yo dándoles una sugerencia Entonces, ya, mi cuadro de huevo ya está listo. Y está, aunque brillante. Lo voy a acercar un poco más a la cámara para que lo puedan ver. ¿Viste? Please stop here. <ríe> sé que a los jóvenes y a los niños en casa y hasta a los ancianos les va a gustar mi idea. Bien, entonces, con esto concluimos. Mi primer Digi video de esta semana. ¡Chao!